Ahora con Francesca Strau, que buenos días. hola Tanausu. nos traes un taller de risoterapia. Uno no diez. Diez talleres, sí. Wow. La verdad que vienen bien, ¿verdad? La risoterapia. Hombre, viene genial. Y tú no sabes desde por la mañanita que vienen con la cara así hacia adentro y salen así. Y es como por favor. Flotador, ¿no? sí. Mira y cómo estás viendo la feria. Bueno, yo estoy encantada porque aparte de haber encontrado muchos amigos que trabajan también en diferentes entidades públicas, están aquí, hay una unión de todo, de integración, de ayudas, de cómo podemos mejorar con temas accesibles, unir, integrar, es como ¡buah! ¡Qué bien, qué bien! ¿Y dónde hacen los talleres, Francesca? En el pabellón B1, que es un taller que está ahí, es un sitio enfrente, un pabellón enorme, y están viniendo de hasta 50 personas por cada taller. 50 personas a morirse de risa. A darlo todo, a jugar, a sentirnos niños alegres, a, a, a despertar esa alegría que llevamos todos dentro, que a veces está dormidita. Sí, a quitarnos esa trincadera ¿no? que tenemos dentro. Sí. y muchos vienen tímidos y dices, ¿por qué vienes tan tímido? ¿Qué te pasa? Que la timidez no nos lleva a ningún lado y ahí la soltamos toda también. Muy mm. bien, entonces animar a la gente, ¿verdad? Que participe, que se libere un poco. Importante, la mejor forma de combatir el estrés, de subir el sistema inmunológico de nuevo, de cuando no mm. tenemos energía, vamos a echarnos unas risas en grupo y ojo, nunca nadie se ríe de nadie, siempre reímos en conjunto, que es una cosa importante, ¿no? Claro, eso es clave, mira, y si nosotros queremos encontrarte, queremos hacer un taller, ¿a dónde tenemos que dirigirnos? Pues eh, a, a lo mejor a mi página web, que mm. es el www.elarterreir.com. Y ahí atrás salen todos los datos y con un email o teléfono yo respondo al momento. El arte de reír. Sí. Es un arte. Sí. Es un arte. Y muy, muy, y muy rico y muy sanador.